9 de la mañana, 12 minutos. Bueno, y para contarles acerca del evento que está organizando la Comisión de APAL, del Liceo Número 2 de Juan la Lacase, el próximo 4 de junio. Nos acompañan en esta mañana, bueno, el director del Liceo Número 2 de Juan la Lacase, Martín Leizagoyen. Buenos días, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, bueno, gracias por, por estar. Y también tenemos en la otra línea María Mancilla, que es la secretaria de, de APAL, entendida en esto de las pruebas de rienda. Buenos días, María, bienvenida, ¿cómo te va? Buen día, Darío, buen día, Martín, ¿cómo les va? Bueno, antes que nada, bueno, conocer un poco cómo se viene preparando este evento para, para el 4 de junio, cómo, cómo surge todo esto, Martín, de, de bueno de realizar estas pruebas de rienda allí en el, en el Club Ciclista Las Rojas. Sí, sí, sí. Para el 4 de junio, APAL está organizando, junto a María, que es fundamental porque es la que conoce del tema, la prueba de riendas, que bueno, ella contará bien en qué consiste, y es un beneficio para, para el funcionamiento del liceo, este, que es importante eh, obtener beneficios para, bueno, para realizar dif diferentes tipos de, de tareas y salidas didácticas. Este, y bueno, reparaciones varias en, en, en el liceo Bueno, ahora te, ahora seguramente nos contarás algún que otro detalle Y bueno, las perspectivas para este año también De, de lo que es el trabajo de la Comisión de APAL eh, María, en, en lo, concretamente en lo que tiene que ver con las pruebas de rienda eh, cómo, ¿Cómo va a ser, eh, eh, digamos, cómo va a ser el evento? Eh, mira Darío, estamos terminando de, de organizar todo, todo el tema de, de campo eh, con amigos que no voy a nombrar a ninguno porque me voy a olvidar este, de, de alguno. Eh, vamos a dar comienzo a las 9 horas con un desfile que se va a estar realizando desde el Monumento del sábado hasta el Ruedo, este, hasta ese predio del, del Club Ciclista Las Rojas, eh, para después dar comienzo a las distintas actividades que vamos a, a tener durante el transcurso de la jornada. Las clásicas pruebas de rienda en todas las categorías, categoría niños, damas, hombres y mixtas, y, y después este lo que comúnmente los rianderos conocen como una, una tarde de chiveo este distintos distintos juegos por equipo. bien para todos aquellos que nos estén escuchando porque bueno en la zona hay una fuerte tradición de este tipo de, de, de eventos eh, como, no sé algún detalle que consideres importante comunicar y eh, no la, la prueba de rienda eh, mixta como se acostumbra a realizar en, en todos en todo este tipo de actividades, va a tener un DENTRE, eh, el cual después va a ser volcado al premio. Este, es, eh, eso después, para, para los que no estamos tan empapados, tal vez el DENTRE sí. es pagar, digamos, una, una inscripción. Exacto, se paga una inscripción, es, es solo en la prueba de rienda mixta en la cual pueden participar eh, cualquiera de las tres categorías, tanto niño, hombre y dama que se inscriba pagando pagando un dentre, le llamamos así, claro. este, puede participar en esa prueba de rienda y lo recaudado eh, se destina pura y exclusivamente al premio de, de esa categoría. Bien. Después va a haber juegos por equipos también. Juegos por equipo, lo que generalmente se acostumbra. La, la posta de, de la dama extraña y capaz que la posta del rebenque que también, eh, digo, la, la gente que está entendida en el tema saben de lo que estoy hablando, este, son juegos por equipo, cinco caballos, eh, dos tanques, un integrante del grupo se para arriba de uno de los tanques, se viste de dama y el juego consiste en el último caballo cargar a esa dama extraña y llevarla hacia este, el punto de partida con todas las prendas que que tiene que tener puesta, que incluyen pelucas, bueno, son juegos divertidos y la, la, a la gente le gusta mucho. Bien, como siempre va a haber relato, en este caso, eh, a cargo de Florencio Tato Méndez y eh, tuyo también. Sí, exacto, el, el amigo Tato Méndez va a estar en los relatos, yo en la locución comercial, este después distintos amigos gauchos de acá del, del, del pueblo que se han ofrecido a colaborar en lo que refiere a toda la actividad de campo, la alargada, la campana, la sentencia, este, la verdad que muy muy agradecida a todos los amigos que se enteraron que estaban organizando esta prueba de rienda y se han puesto a disposición del del liceo para, para ayudar y colaborar en, en todo lo que se refiere a la actividad de campo. Bueno, un poco ha sido la banderada, como bien decía Martina ahora por, por, por tu idoneidad en este tema, con mucha gente gaucha que tal vez está ahí también desde el anonimato colaborando, aportando y... Y, y, y también dando una mano, pero también se han tenido que agachar los propios integrantes de APAL para trabajar, porque hay mucha tarea por hacer. Sí, sí, sí. sí La verdad que eh, cuando planteamos esta idea, a todos les gustó. Eh, no todos eh, son entendidos en el tema, o no todos están empapados en el tema, pero se prendieron todos, todos colaboran eh, por el, el fin que tenemos todos, este, el liceo. Bien, te agradecemos por estos minutos, María. De Darío, agradecerte por el espacio que nos estás brindando y esperamos a todos los rienderos, a todos este, todos los, los amigos de Juan Lacase para el próximo 4 de junio en el Club Ciclista de las Rojas a las 9 de la mañana para pasar una tarde divertida con... Con, ...con toda la gente del liceo. Bien, bueno, y seguimos el diálogo con Martín Leizagoyen... Que, ...que sigue en línea por ahí. Martín, el evento en sí mismo, si bien, bueno, es una búsqueda... ...de, de beneficios para el liceo, también eh, supone un intercambio cultural... ...de algún modo, ¿no?, aprendizaje. Sí, obviamente, ya hemos aprendido bastante con, con María en las reuniones. Eh, la gran mayoría estábamos por fuera, pero la verdad que es algo lindo... ...como vos decías, parte de la cultura... Y, y compartir un día distinto, y lo bueno es que mueve mucha gente, y obviamente que el fin no es solamente eh, obtener beneficios, sino que, que también los gurises acompañen, que vengan, que, que los alumnos y que la familia se arrime, es como uno de los objetivos que nosotros teníamos a principio de año, era... Sacar el liceo hacia afuera y que el afuera venga al liceo, es el ida y vuelta, compartir con la comunidad y, y tratar de, de, entre todos, eh, sacar un año positivo y que los resultados académicos sean los mejores para los gurises del liceo de Juan casa ¿no? Bien, Martín, ¿eh, ¿qué nos puedes contar en cuanto a lo que son las necesidades del liceo? Se conformó este año la comisión de APAR, luego de algunos años medio complicados, bueno, un poco ya en, en plan de normalidad, por decirlo de algún modo, y bueno, eh, con este evento, ¿qué, concretamente, ¿qué objetivos se persiguen? Sí, bueno, eh, este año, que es mi primer año acá en, el, en la gestión del liceo número 2, un liceo que eh, trabajé mucho tiempo como profe, eh, tenemos por suerte, se, se generó una comisión de APAL muy fuerte, muy fuerte Yo diría que raro para Juan Lacase, integrado por 28 padres Que venimos a reuniones semanales o cada 15 días Y mover esa cantidad de gente en una comisión en Juan Lacase Para trabajar por un liceo por los gurises. La verdad que estamos sumamente contentos eh, Me gustaría también eh, resaltar que, que el liceo no hace beneficios por hacer Sino que hace beneficios porque el dinero lo necesita para eh, comprar cosas, reparar cosas Que se rompen, en una casa normalmente se rompen cosas muy seguidas Imagínense lo que es un liceo en el que circula mucha gente Además, también para apoyar a los chiquilines cuando hay salidas didácticas, cuando hay eh, necesidades de materiales, eh, cosas que, que por el estilo están faltando. Y, y bueno, estos beneficios, eh, que se hizo una rifa a principio de año, que eh, con eso se empezó el año. Eh, ahora el 14 de mayo El próximo fin de semana Hay una venta de pollos arrollados Y pollo eh, común eh, Se han vendido casi 600 tickets O sea que también estamos muy contentos Porque la gente está colaborando Las familias están colaborando Y va a ser un trabajo duro Porque hay que hacer 600 y pico de pollo Que invitamos a la gente También que vamos a estar en el día Domingo en frente al liceo, en el predio frente al liceo, asando con los alumnos, con los padres y con profesores que van a venir a colaborar, a levantar sus pollos y bueno, está bueno también ver a todos juntos, ¿no? No solamente los chicos dentro del liceo, sino los burises ayudando a los padres, los padres con los profesores, todos juntos todos juntos trabajando por, por, por, por este beneficio para el liceo. ¿Cuál, cuáles obviamente... son las, Martín, ¿cuáles son las necesidades concretas que tiene el liceo? ¿Cuál es el, el presupuesto que maneja el liceo? Para conocer un poco la realidad también, y bueno, quienes eh, de, de pronto eh, son padres y están escuchando, bueno. a veces eso provoca también que, que, que entiendan para qué están dando una mano con un beneficio. ¿no? Bueno, eh. Las necesidades del liceo son de funcionamiento, acá los aires acondicionados se rompen, hay que repararlos, hay un tanque con una pérdida hay que arreglarla, las canillas, los productos de limpieza, bueno, todo lo que es funcionamiento del liceo, como les decía, una salida didáctica a Montevideo, eh, que no solamente los chicos tengan que pagarla, una salida didáctica de una materia, comprar productos de química para un laboratorio, secundaria manda Muchas veces cosas, pero muchas veces no alcanza lo que secundaria te da Entonces hay que comprar porque hay que hacer experimentos Porque en química, porque en física eh, necesitan cosas eh, bueno Y para eso el dinero que, que el liceo recibe, para que tengas una idea Nos viene una partida a nosotros de 6.500 pesos mensuales con 6.500 pesos mensuales hay meses que no alcanzan para nada. Entonces, eh, esta comisión de APAL justamente lo que se hace es juntar fondos para tener una reserva para poder hacer cosas, reparar. El mantenimiento del césped, por ejemplo, que no lo habíamos podido hacer porque no teníamos dinero y ahora estamos cortando el pasto, estamos arreglando el predio, eh, bueno, eh, para eso es el dinero de apal eso para... tiene una lista más de, de, de estética también de, de seguridad incluso no por alimañas y víboras que, ah, que están está. Sí, sí, sí. bueno, si ustedes ven cómo, cómo quedó el Liceo 1 después de las limpiezas que se hicieron, cómo está ahora el Liceo 2, cómo se recuperaron espacios perdidos por los pastizales muy altos, y bueno, en la aparición de víboras durante muchísimos años, eso ya está quedando en la historia, pero mantener todo este predio... Eh, es muy, es muy sacrificado y obviamente siempre estamos pidiendo ayuda a la Junta, al municipio, siempre nos dan una mano, pero al mismo tiempo eh, hay que pagar un mantenimiento de corte, hay que hacerlo. Y bueno, eh, para eso es que APAL funciona y por suerte estamos sumamente contentos de la colaboración de muchísimos padres que, que están trabajando por, por el liceo. Ya te digo, Darío... Eh, bueno, tú eres un padre siempre presente en la institución, tanto en el Liceo 1 cuando tuve y ahora. Este, conoces por dentro bien cómo funciona. Y, y la idea es que entre todos sacar el liceo adelante y de esta manera estamos colaborando con la educación de, lo, de los chicos, ¿verdad? ¿Cómo viene siendo el funcionamiento del liceo, Martín, en cuanto a lo curricular? ¿Se viene desarrollando bien el tema de profesores y demás? Sí, sí. sí, sí por suerte tenemos el 100% de las materias eh, eh, dictándose, ahora hay justamente algunas licencias de algunos profes porque tienen algún temita de salud, pero por suerte venimos bien. Hoy justamente hay entrega de carnet a, a las familias, este, al mediodía, en horario de coordinación. Primicia. Y... Sí. <risa> Este, sí, la familia ya tenía que estar enterada porque salieron comunicados, pero este, venimos bien, los resultados académicos vienen bien. Eh, es difícil de medir porque recién vamos marzo y abril, ¿no? Este carnet que se entrega es de marzo y abril, pero estamos contentos con el, con, con el compromiso de los chicos, las notas en líneas generales. Justamente ahora estábamos trabajando en los porcentajes, pero estamos en un 90%. De bachillerato de quinto y sexto de aprobación Eso es bueno Obviamente que luego hay un bajón Porque cuando arrancan los, las pruebas Los escritos, los parciales Pero bueno, la idea es, es Que nadie quede en el camino Que todos puedan terminar el estudio Y que puedan continuar los estudios eh, eh, Para eso trabajamos Para incentivar que continúen estudiando Los gurises Sabiendo de que siempre fue el mismo discurso Que si no estudiás, que si no Hoy, hoy más que nunca, porque estamos viviendo una sociedad, un Juan Lacase bastante complejo, que nos ha tocado vivir, y sobre todo a los gurises. Entonces, si no estudiamos, si no, si no pensamos y forjamos un futuro distinto, va a estar complicado. ¿Cuántos alumnos, en, en, ¿Cuántos alumnos tiene el Liceo 2 Y alrededor de 250 alumnos, más o menos. 240, 250. Bien. Bueno, te agradecemos por estos minutos. No sé si resta agregar algo más que quieras comentar. No, el agradecido soy yo, somos nosotros, eh, el Liceo, por, por esta oportunidad que nos das para, para poder este, sacar hacia afuera las cosas que hacemos en el Liceo y por qué las hacemos. Y nada, los esperamos a todos el 14 de mayo. cuatro 4, cuatro, eh, ah, perdón, perdón. El 4 de junio el evento. El 14 de mayo. Sí, sí, sí, ah, el 14 de mayo para los, para los pollos acá en el Liceo para el Día de la Madre, y obviamente para el 4 de junio, la prueba de riendas, que María lo explicó recién muy bien, y bueno, hoy también tenemos reunión por ese tema, hay una cantidad de sorpresas que estamos preparando, y nada, la idea es que con estos beneficios ya eh, obtengamos un impulso bastante grande, no podemos llenar de beneficios, tampoco todo el año los chicos, ni, ni cansar a la... A, a la población, porque también otras escuelas, otros liceos, UTU, también necesitan eh, los beneficios para el funcionamiento, pero la idea es, es esa, Darío, agradecerte el espacio, y obviamente que el liceo está a las órdenes para lo que necesiten. Bien, bueno, un saludo Martín, gracias por, por acompañarnos. saludo para ustedes, nos vemos, gracias. Ve a escuchar todos nuestros programas. Ya emitidos en www.musicanelaire.net. Música en el aire. Buena vibra. Entretenimiento y compañía. Música en el aire. Música Música Música el Música aire. Producción. Dario Isaguirre. Dario Isaguirre.